He encontrado amistades en mi propia guerra Enemigos que no esperaban a que yo venciera Muchos esperan a que caiga o que me rindiera Y hasta ahora ninguno ha encontrado esa manera Estoy buscando soluciones para Duro. Voy a cumplir con ese sueño, abuela, te lo juro. Estamos haciendo buena crema, lo me aseguro. Llegaré a la cima con la música me aseguro. Yo no ando con falsos conmigo, siempre andan los puros. Lo suyo está más cocinado, lo nuestro es más crudo. Nena, yo no soy celoso, pero sé quién sí.